Muy buenos días a todos y a todas Hoy en este último programa El espacio denominado Voces Inclusivas Se encuentra hoy con nosotros eh, Jorge Ramos Cabrera eh, Director gerente Del Instituto de Atención Social Y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria En la adelante IAS Porque si no, no voy a terminar <risa> Y está aquí para hablarnos un poco acerca de, de qué es el IAS Y a su vez dar por concluida esta serie de programas Que hemos compartido en las mañanas de Radio Valda Buenos días, Jennifer, y muchas gracias por invitarme. Es un placer venir y, bueno, un poco poner colofón a una serie de programas que tienen como efectivamente como cometido acercar eh, al mundo la inclusión, la accesibilidad de todas las personas uh -huh. y en especial a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, así como sus cuidadores. Efectivamente. Eh, para comenzar, ¿podrías decirnos qué es el, el IAS? ¿Qué objetivos se persiguen desde el Instituto de Atención Social y Social? Sí, el IAS es un organismo autónomo del Cabildo de Gran Canaria. Es un organismo autónomo porque evidentemente su finalidad eh, es muy especializada y, pues claro, eh, los, las, las instituciones se dotan de órganos que son algo más ágiles y especializados porque tratan de una materia determinada. En este caso, el Instituto eh, de Atención Social eh, se dedica a la promoción, mm, sobre todo, de las personas eh, dependientes y de las personas con discapacidad. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen desde el IA? Bueno, el IA ofrece mm, servicios varios. Eh, lo primero que hay que decir que, bueno, que, que el IAS como un organismo público pues eh, actúa siempre bajo los criterios eh, que tienen que ser eh, comunes a todas las administraciones, ¿no? Eh, y por tanto todo eh, su cometido es de carácter público y toda su finalidad es de carácter público, ¿no? Eh, bueno, atendemos dos sectores, como antes dije, el sector de la dependencia, es decir, eh, todas aquellas personas eh, que por un motivo u otro eh, tienen reconocido el, la dependencia uh -huh. y también aquellas personas que tienen eh, algún tipo de, de discapacidad. ¿no? Entonces esas son eh, sobre todo las personas a las que va dirigida toda la actividad del instituto. Evidentemente, claro, no todas las personas tienen las mismas necesidades y no todas las personas mmm, necesitan de la ayuda de un tercero. Eh, pero sí todas las personas deben, mmm, y ese debe ser la finalidad del Instituto, y yo creo que, bueno, no solo del Instituto, sino de la sociedad en general, uh -huh. en que todos tengamos el, las mismas igualdades y las mismas oportunidades. Uh -huh. Claro, las mismas igualdades y las mismas oportunidades, eh, si no se llena de contenido, pues queda en eso. En todos tenemos derecho a, pero ¿qué hacemos para que todos tengan derecho a? Bueno, pues yo creo que, eh, por ejemplo, como ustedes, CONSI, pues son un, un colectivos eh, que apuestan por la integración de todos y cada una de las personas con sus uh, diferentes capacidades, ¿no? Entonces, nosotros pues, pues gestionamos centros de día, o sea, centros de estancia diurna, que es para, bueno, para aquel tipo de persona que mm, eh, eh, vive en, en su domicilio y después va a un centro a recibir determinadas terapias o distintas habilidades, ¿no? Después tenemos también eh, centros mmm, residenciales, es decir, aquellas personas que además viven en, en, en esos centros, uh -huh. ¿no? eh, Generalmente son personas con necesidades de, tercera de, persona. de terceras personas, ¿no? Y después hay, bueno, varias, está la promoción de la autonomía personal, está también la ayuda a domicilio, bueno, una serie de, de recursos que, que seguro que no son suficientes, eh, seguro que además, mmm, y en eso sí tenemos que hacer una reflexión profunda en las administraciones Y toda la sociedad en general, mmm, las diseñamos personas que no mmm, necesitamos de esos recursos Y no se les escucha a las personas mmm, que es realmente lo que necesitan Y yo creo que la inclusión y justamente eh, la supresión de barreras es eso, es que darle un voz y voto a todas las personas Para que ellos digan qué creen, a dónde deben ir Si se les está tratando bien Si las, las soluciones que estamos dando cumplen sus capacidades Si después se encuentran realmente barreras que son difíciles de superar Yo creo que, hay que bueno tenemos sí. que ir profundizando en eso Hacerles partícipe al final de las decisiones que vamos a tomar nosotros Hacia ellos, cuando son ellos eh, la, la primera persona, la que les afecta, la que lo viven y quienes deben de dar Sin su duda. punto de vista. Sin duda, yo creo que... Y tener siempre la, ese apoyo, o sea, tener el apoyo de quien va a realizar el servicio, por ejemplo, pero contar con ellos de qué es lo que realmente necesitan y en qué sentido necesitan esos apoyos. Yo creo que no puede haber inclusión, inclusión real, ni accesibilidad real, si... Eh, las personas a las que se dirige todas esas acciones no son las que toman las propias decisiones Porque, bueno, es ridículo, quiero decir sí, o sea, sí. Es ridículo que, que bueno, que, que ellos no estén sentados en las mesas donde se diseñan ese tipo de planes Ese tipo de recursos Y, bueno, yo creo que poco a poco se está trabajando en ello pero nos queda mucho, muchísimo por, por, por, por llegar ahí. Pero bueno, mmm, programas como estos son los que ayudan a acercar esta sí, cotidianidad realidad. a todo el mundo. ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, escucharlos es importante. Y no solo escucharlos, sino escucharlos y aplicar lo que dicen. <risa> sí. Bueno, una de las inquietudes que algunos de nuestros familiares han planteado en relación a los servicios que ustedes prestan, por ejemplo, el del Centro Ocupacional... Eh, nos han dicho cuando el solicitante de un servicio acude y A solicitar una plaza en uno de los servicios Por ejemplo, de centro ocupacional eh, ¿Puede elegir el centro? Mira, hay que tener en cuenta primero Que el, el Instituto de Atención Social Trabaja con una lista Que le facilita el gobierno de Canarias ¿eh? La lista no, no la confecciona el, el cabildo Y bueno, eh, efectivamente eh, Cada persona viene con un... Un recurso eh, que los, valoradores, los sí, valoradores estiman que es el procedente para determinadas, para determinados sí. perfiles, ¿no? Eh, nosotros desde el instituto, como creemos y aplicamos el modelo de atención centrada en la persona, intentamos evidentemente tener en cuenta, pues primero las peticiones de los usuarios y sus familiares y después efectivamente el entorno familiar... Eh, el entorno mmm, social. social, el lugar para que, bueno, dentro de lo que sea posible eh, adaptarlo al perfil mmm, que realmente requiere la persona pero, bueno, eh, no deja de ser a veces mmm, complicado porque, bueno, porque el, el número de plazas son las que son los recursos son los que son y, afortunadamente, y esto sí lo digo, afortunadamente, y cada persona es diferente, y, y afortunadamente no todos tienen el mismo tipo de, sí. um, de perfil. Eh, ¿Eso qué significa? Que somos nosotros, las administraciones, los que nos tenemos que poner las pilas para ir llegando cada vez a más perfiles y no tener siempre eh, el mismo modelo Sota, Caballo y Rey. ¿Es complicado? Sí. ¿Es lento? También. ¿Es posible? Seguro. Seguro que es posible. Sí. Entonces, bueno, insisto en lo mismo, ¿no? Eh, es importante lo que yo piense como director gerente. Probablemente es muy importante lo que pienses tú como trabajadora social. Pero había que preguntarle a los usuarios. Oye, ¿tú crees que este recurso al cual has ido un año te está sirviendo qué te gusta, qué te disgusta, qué se puede mejorar, te está uh -huh. ayudando en tu vida um, cotidiana Y tener la administración capacidad de ir modificando todas esas sí. cosas para adaptarlas a las realidades Que las realidades, afortunadamente, son cambiantes ¿no? uh -huh. Yo creo que sí que, como bien dices, pues, hay mucho que hacer todavía, hay mucho por conseguir y que adaptar Pero yo creo que segui seguimos trabajando en la línea y centrados en la persona y lo que la persona quiere y en los apoyos que necesita, yo creo que se puede conseguir. Yo también lo espero y, y creo y además, yo últimamente afortunadamente me sorprendo positivamente en el que voy cada vez encontrando a más gente que estamos todos en la misma onda, no o sea, uh -huh. eh, eh, somos exigentes con nosotros mismos, pero a la vez también eh, decimos, Jolín, todo lo que hemos avanzado. Queda mucho por avanzar. Sí. Pero, pero hemos avanzado. Y, y bueno, y eso es motivo de estar contento y de, y de motivarnos, ¿no? Porque desde luego eh, el modelo ha ido cambiando, el modelo que antes era como la administración paternalista, caritativa, en el cual yo creo que ese modelo ya mm, no, no está. Ese modelo ha desaparecido. Uh -huh. Eh, quedan evidentemente reminiscencias sí, sí. y quedan determinadas cosas Pero yo creo que mira, bueno, tú estás sentada, yo aquí, eh, fuera están compañeros Y todos estamos en la misma línea sí. con, con nuestras mm, eh, opiniones personales sobre determinados asuntos Pero con cuestiones muy superadas ya hace tiempo Sí. ¿no? Cuestiones muy superadas uh -huh. eh, Como hablábamos antes, atendiendo la guardada de oportunidades, no de discriminación y accesibilidad universal de todas las personas ¿En qué principio se inspira el IA? Bueno, en principio, es muchos, en muchos, ¿no? <risa> en principio, desde luego, uno tiene que ser la inclusión Y la inclusión eh, no puede ser inclusión a cualquier precio Tiene que ser inclusión real uh -huh. ¿Qué más? Bueno, la transversalidad eh, Evidentemente, esto es un trabajo de todos no es un trabajo del instituto única y exclusivamente, ni es un trabajo de las asociaciones, ni es un trabajo de la familia, es un trabajo de todos. Eh, yo creo que la accesibilidad y la inclusión eh, son términos mmm, que no son de la discapacidad. Y aquí se ha malentendido y se ha dicho que cada vez que hablamos de eh, inclusión y accesibilidad, pensamos que son las reivindicaciones del, de, de las personas. Eh, con discapacidad. No, no, no, no. Yo, desde mi punto de vista, una sociedad más justa es aquella que es una sociedad inclusiva y una sociedad accesible. Y accesible significa accesible en todos los sentidos, tanto de barreras eh, arquitectónicas. como estereotipos, barreras mentales. Y eso se consigue. se consigue. pues dando más oportunidades. Aquellos que parten desde una situación de desigualdad sí, sí. Y, y, y no solo parten en una situación de desigualdad Aquellas personas que tengan un grado de discapacidad reconocido no no de, de, La desigualdad parte desde que una persona por vivir en un sitio Tiene unas uh, posibilidades Y otra persona que vive en otro sitio no las tiene Entonces yo creo que, que, que debemos tratar eso Entonces esos son los principios eh, son muchos más, ¿no? Uh -huh. Pero, pero lo... yo creo que son los principios básicos, porque esos engloban en los principios de empatía, de innovar, de adaptar, ¿no? Bueno, pero, pero partiendo de la inclusión sí. y de la accesibilidad, ¿no? Para todos, personas con y sin discapacidad. Por, Para supuesto, todos, por supuesto, por supuesto. Eh, en el 2018 aprobaron el Plan de Accesibilidad de Gran Canaria y queríamos saber si dentro de ese proyecto se ha podido alcanzar los planes de formación y concienciación, así como el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mira, la pregunta cómo te nota... Sí. La pregunta cómo te nota... Eh, bueno, vamos a partir de eso. Yo siempre soy crítico. Creo que debemos ser críticos para um, seguir progresando. ¿Quedan cosas por hacer? Muchísimo. ¿Se ha hecho mucho? Muchísimo también. Eh, yo tengo que decir que desde el instituto y, y, y exactamente con el plan insular de accesibilidad, la accesibilidad y la inclusión, contamos con una unidad eh, gran canaria accesible, que es una unidad absolutamente especializada en estos temas y formada por personas con una cualificación eh, profesional pero sobre todo personal mmm, al más alto nivel ello quiere decir que siempre están inquietos eh, yo evidentemente no tengo todo el tiempo del mundo para atender a todos y cada uno de los miembros el tiempo que necesitan que es muchísimo pero cada vez que tengo la oportunidad de despachar con, con, con los miembros de Gran Canaria accesible pues bueno, lo único que me transmiten es que están todo el día dándole vueltas a la cabeza para mejorar <risa> sí. eh, la accesibilidad, la inclusión y para mejorar eh, la vida de, de las personas. ¿no? Sí se han hecho muchas cosas, desde luego se han hecho cursos de formación técnica del personal del instituto, del cabildo, del ayuntamiento, se han hecho campañas de, de concienciación y formación para el alumnado y personal de los ayuntamientos, se han abierto líneas de subvenciones en concurrencia competitiva para eh, que se mejoren las condiciones de accesibilidad de los municipios, se ha mejorado el, el acceso a la información y a la comunicación eh, de algunos sectores, por ejemplo, el sector de las personas eh, sordas, eh, ya... Eh, en casi todos los, bueno, se ve claramente en los plenos del Cabildo, uh -huh. hay un, un lenguaje de intérprete de signos. Eh, ahora me venía comentando una de las la técnicos responsables, Georgina, eh, que vamos a empezar a hacer eh, cursos eh, para el personal de lenguaje de signos, lo cual, oh, eh, qué bien, sí. ¿no? Todo eso antes no, no se hacía. Quedan muchas cosas, por supuesto, pero se están haciendo bastante. Y lo más importante. Creo yo, que esto hay que resaltarlo. Eh, se va a poner ya en breve el Observatorio para la Accesibilidad de Gran Canal. Ese va a ser un instrumento y una herramienta que sin duda va a marcar, o debe marcar, o debe marcar, un antes y un después, porque eh, va a haber un número de personas de diferentes. Mm, de diferentes familias por llamarlo de una manera, donde va a estar muy presente el tercer sector, en el cual eh, vamos a analizar y a mm, per permanentemente tutorizar aquellas acciones eh, que vayan a mejorar, por lo que hemos hablado, sí. la accesibilidad de eh, todas las personas que viven en, en Gran Canaria. Y vuelvo a insistir, accesibilidad es porque a uno lo que le sugiere la accesibilidad es únicamente barreras arquitectónicas Esas también son importantes Pero no son solo barreras arquitectónicas Son este barreras mentales Es decir, buscar la justicia Y dentro de la justicia la equidad Porque no es lo mismo la justicia sí. que la equidad Entonces, bueno, eh, ¿se están haciendo muchas cosas? Sí eh, ¿Se están cumpliendo con las expectativas? Sí ¿Hay que seguir avanzando? Por supuesto Por uh -huh. supuesto como hablábamos ahora de las barreras arquitectónicas, que, que son las visibles, pero es que existen muchas otras que también limitan y no son tan visibles. Sin duda. Eh, bueno, mm, por nuestra parte, los objetivos planteados en este proyecto de Voces Inclusivas se han alcanzado e incluso se han superado con este programa y consideran desde el IAS mm, seguir apostando por esta línea de intervención en el ámbito de la accesibilidad universal a entidades del tercer sector. Bueno, yo creo que he empezado la, la entrevista esta diciendo que, debemos, que, que para que una sociedad sea accesible tenemos que participar todos, cuanto menos no deben participar aquellas personas que sin tener estas herramientas que estamos teniendo ahora, llevan trabajando años y años en pro de la integración, de la inclusión y de la accesibilidad por supuesto, por supuesto que el instituto va a seguir mmm, promocionando y además va a seguir eh, si se puede mmm, aumentando mmm, las líneas para que tengan cabida este tipo de, de actuaciones que lo único que consiguen, lo único, nada más y nada menos es la... primero que estemos hablando de esto, y seguro que sí. lo están escuchando muchas personas que hasta ahora no se habían planteado eso y dicen, ¡cónchale! Pues, pues qué bien, yo eh, mis impuestos los pago para estas cosas. Efectivamente. Y dos, eh, más importante, eh, que en un futuro próximo, eh, los que estén tomando las decisiones son los propios usuarios de estos servicios y recursos y que seamos capaces desde la administración esto desde el punto de vista de la administración de ir modificando o adaptándonos a las realidades que se vayan sucediendo porque esto es un afortunadamente estamos en contacto de evolución uh -huh. eh, y desde luego programas como, como voces inclusivas Demuestran que el trabajo bien hecho eh, Aparte de recompensarse eh, de manera personal por, por el trabajo que hace También debe recompensarse para que eh, se tenga un, una continuidad ¿no? sí. Yo como te comentaba antes de entrar que hemos sido un poco pioneros En la realización de estos programas, sobre todo en la zona norte Que es donde hemos estado las emisoras de Radio Municipal Galdar y Aruca y en muchas ocasiones se nos han dicho no te despidas, eh, continúa, es un tema bastante interesante, a la gente le interesa nosotros lo que hemos pretendido es darle voz a las personas con discapacidad, a sus cuidadores y sus tutores también, que son los principales eh, personas directas a las que nosotros queríamos que la gente conozca su, su realidad ¿Y cómo pueden colaborar y cómo pueden ayudar o cómo pueden apoyar al colectivo? Pues justamente es eso, o sea, la accesibilidad no. y la inclusión es eso desde mi punto de vista Es decir, yo muestro al mundo que hay una realidad diferente Una realidad que está ahí y que por desconocimiento, a veces por miedo A veces otras veces por por, por, por es porque, bueno, porque, porque es que no, no tengo la información eh, la gente diga, jolín, mmm, a pesar de, de lo que está cayendo y demás, se hacen cosas que nos hacen, como ser humanos, sentirnos orgullosos. ¿no? Entonces, yo les felicito mucho por, por, por, este, por esta idea, porque yo creo que eso es lo que nos acerca a un mundo más, más justo, más amable, más social, más... Empático bueno, El sí. mundo que, que Real, todos queremos El mundo, ¿no? el sí, mundo sí, que exacto. todos queremos Bueno eh, Jorge, yo quiero darte Las gracias por, por Esta entrevista tan cercana En la que has puesto tu punto de vista Sobre la mesa, también el punto de vista Por parte de la administración Y creo que ha llegado a, a los oyentes Y a los que nos vean a través del Facebook Bastante Pues te lo agradezco mucho, para mí ha sido un, un placer Además yo he bueno, no se me nota, además. Me siento muy cómodo en este sector. Eh, creo, además, en lo que digo. No, no lo digo por decirlo. Uno cuando va a un sitio intenta venir con un discurso Pero, aprendido... Sí. Eh, pero al final nunca digo nada de lo que me aprendí en el discurso porque yo creo que al final es esto el buen la buena onda eh, se transmite entonces sí. si tú estás cómoda y yo estoy cómodo pues y los dos creemos en lo mismo porque es que creemos en lo mismo si no no estaríamos sí, aquí pues esto llega a todas partes sí. bueno y ahora sí voy a leer un poquito porque como ya es el último programa no quiero que se me olvide nada eh, quiero en este último programa eh, agradecer a los oyentes y a los oyentes por estar acompañándonos durante ocho semanas, que se dice bastante rápido. A los seguidores de Facebook, de Radio Galdar y de la asociación COPSI también. Eh, sobre todo al equipo que forma parte de Radio Galdar, que nos ha cedido este espacio en sus mañanas. El primer día llegaba aquí muerta de la vergüenza y ahora ya quiero hasta llorar porque no me quiero ir. <risa> Y nada, eh, sobre todo con estos programas hemos querido incorporar valores de inclusión, accesibilidad y no discriminación para las personas con y sin discapacidad. Hemos querido sumar para conseguir un entorno accesible para todas las personas. Resaltar que esto ha sido posible gracias a la financiación por parte del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Y nada, que espero que sigan bien y quizás en un futuro poder volver a compartir este espacio con todos ustedes. Isso. <laughs>